Supiste que el ánimo fue al directo de raccoon y le donó unos bitardos nomás para por confesar algo vergonzoso, hachis Como que por ¿cómo? Algo vergonzoso. No entiendo, no entiendo a qué se refiere con algo vergonzoso. Pero algo vergonzoso. Cuando estaba en la primaria me cagué. ¿Dónde están los bits? <risa> ¿De, de los bits. <risa> no. <risa> No, es que tenía chorro, güey. No, es que tenía chorro, güey, en serio. Pero así no funciona. ¡Ay! Vamos, no, pues avisen. Avisen uno aquí confesando las, las cosas vergonzosas que a uno le pasa. Primero espera los beats. No mames, no. No es cierto, era broma.